Comandante, mira, aquí estamos en la gallera clandestina. Estamos procediendo a desbaratar esta valla allá. Nosotros estamos dando seguimiento a todo lo que está ilegal. La gallera está prohibido abrir. Los bares están prohibidos abrir. Porque son eh, realmente llamados a acumular grupos de personas que ni mantienen eh, realmente el distanciamiento físico, ni mantienen el uso de la mascarilla, porque... Eh, estar ingiriendo bebidas alcohólicas en esos sitios, pues no eh, eh, realmente respetan esas disposiciones. Por eso nosotros le damos seguimiento donde quiera que haya una gallera ilegal, pues ahí estamos. Donde quiera que haya un bar abierto violando las disposiciones, pues ahí estamos. Ayer estuvimos en, en Tenares y encontramos un bar en una bomba ahí y de ahí vinieron todos eh, bajo arresto, todo el que no tenía mascarilla con la observación del dueño del bar, que si vuelve, a, si vuelve a abrir ese bar para tales fines, va a ser cerrado definitivamente a través del Ministerio Público. Mira, aquí estamos en la gallera clandestina. Estamos procediendo a debar hasta esta valla allá. Pues esta gente está aquí, tan preso, presos.